mayoría de, de los participantes, de los que estáis. ¿eh? Bueno, lo primero, buenas tardes a todos, buenos días para los que estáis en, en América Latina. Eh, nada, un placer volver a estar hoy aquí, ¿eh? otro miércoles más, eh, con todos vosotros. Eh, bien, eh, la semana pasada iniciamos este, este ciclo de, de tres webinars, eh, para hablaros eh, de la gestión del cambio para el éxito de la transformación digital es verdad que la semana pasada bueno pues iniciamos un poco viendo el contexto verdad eh, viendo eh, dónde estábamos ¿no? desde el punto de vista de, de la visión ¿no? que os pude intentar transmitir a propósito de, de bueno, la crítica y el cuestionamiento también ¿no? de si era eh, ya el final de esta transformación digital o si, por el contrario, estábamos iniciándola. Y anticipé, o os puse un poco en, en, en antecedentes de eh, muchos de los cambios ¿no? que se estaban produciendo desde el punto de vista de las tecnologías y también cómo afectaba a las personas. Hoy la sesión eh, va a versar eh, sobre eh, bueno, pues una, una parte que me parece fundamental ¿no? y es... Eh, el cambio. La he titulado Liderazgo en tiempos de la era del desorden. A mí me gusta lanzar mensajes positivos y mensajes eh, optimistas y de esperanza. Y claro, diréis, jo, pues como Jesús nos viene a decir ¿no? que, que arranca esta sesión, este webinar, con un mensaje optimista y de esperanza, titulándolo eh, algo en tiempos de la era del desorden. Desorden, verdad, y esperanza, optimismo, parece un tanto contradictorio. Eh, vamos a hablar mucho hoy de incertidumbre, de desorden, y, y lo único que os pido es un poco de paciencia hasta el final de la sesión para ver si soy capaz de eh, bueno, desmontar esa idea eh, negativa aquí eh, eh, contradictoria que pueda tener este título el título de esta sesión mm. la semana pasada anticipé mucho del de tsunami verdad que, que estamos viviendo tsunami eh, saliendo de una pandemia que hay eh, signos verdad que, que estamos viviendo en cierto rebrote, sobre todo en Europa, en los países del norte de Europa. Eh, al mismo tiempo, estamos viviendo también pues, cierta crisis ¿no? de suministros, crisis energética. Vaya, eh, eh, yo creo que hay cierto consenso entre los eh, sociólogos, economistas, politólogos, eh, estudiosos de todo tipo, que se dedican a analizar eh, el entorno en el que vivimos, y como os digo, creo que hay cierto consenso en el que parece que eh, hemos vivido unos 12 años de un ciclo expansivo, eh, posiblemente uno de los más grandes eh, de la historia. ciclo expansivo económico muy importante. Eh, vino después de aquel fatídico 2008, ¿verdad?, esa crisis que todos recordaréis, ¿eh? una crisis eh, bueno, pues fundamentalmente de los mercados financieros que tuvo un impacto enorme en, en todo el entorno económico y ha llegado hasta el año 2020 donde parece que se dio ese punto de inflexión con el comienzo de eh, el, con los confinamientos y el comienzo de la pandemia. Como os digo, mmm, Dentro de todos estos eh, análisis destacaría sobre todo el de Deutsche Bank del último trimestre del año 2020, que precisamente eh, tituló eh, como el comienzo de la era del desorden que la tituló a, esta, eh, a este webinar. Eh, hay opiniones de todo tipo. Hay quien lo llama la era del desorden, la era de la incertidumbre e Incluso los más eh, prosaicos, ¿verdad? la denominan la nueva era eh, más oscura. ¿eh? Fijaos hasta dónde llegan eh, los calificativos. ¿no? Ahí suelen eh, hacer referencia a dos serios eh, impactos, aparte de la salida de la pandemia, de la, de la crisis sanitaria. Un impacto es a un cuestionamiento eh, serio e importante de la globalización, que ahora me referiré brevemente a ello, y también al impacto de estas tecnologías digitales tan disruptivas que están convergiendo a la vez y a una velocidad enorme. Ellos coinciden en que esta época, estos 12 años, que ha sido tan, tan expansiva, eh, bueno, pues está tocando a su fin. Detectan ciertas, ciertos eh, cuestionamientos, eh, como os decía, a la globalización, que vienen dados mucho también por cómo se desarrolló la pandemia. ¿no? Eh, rapidez de, del contagio, ¿verdad? Eh, bueno, pues esa apertura de fronteras, de los viajes, etcétera, hizo que. Eh, fuera eh, tremendamente rápido. ¿no? Y por otro lado, también a sus efectos económicos. Ya eh, hacen referencia a cómo en el 2008 se extendió aquella crisis financiera y a cómo en, este, en esta que estamos viviendo todavía, eh, bueno, pues, eh, la, la, la globalización eh, ha hecho que el impacto del de, eh, virus, el impacto de la crisis derivada sanitaria, haya tenido un impacto económico de una magnitud tan eh, grande y que se haya extendido al mundo entero de la manera que se ha extendido. Pero eh, yo creo que no debemos engañarnos. Creo que esto no se lo debemos de achacar a, a la pandemia, a, al virus, sino que tenemos que pensar, ¿eh? y sobre todo con los indicadores que hay, ver que esto pues, ya se venía fraguando antes del virus. ¿no? De ciertos localismos de ciertos países, con ciertos intereses de cierros de fronteras, etcétera. Es decir, no no deberíamos de achacarlo solo a virus. Y no sé vosotros, pero a mí me parece que estos discursos agoreros, eh, eh, criticando eh, la globalización, pues no ayudan mucho, no ayudan mucho. Eh, eh, creo que es un grave error no eh, eh, darle el valor que para la sociedad, eh, para la economía y, y en definitiva para todos nosotros ha tenido la globalización. ya No solamente desde el punto de vista eh, económico, que por supuesto, sino desde el punto de vista de eh, la propia, culturalmente hablando, como... Eh, la diversidad cultural, religiosa, eh, de todo tipo, eh, eh, ha, se ha imbrincado ¿verdad? en nuestras vidas, en la sociedad en general y sobre todo en el mundo de la empresa. ¿no? Eh, creo que se ha facilitado enormemente las comunicaciones, se ha facilitado enormemente un intercambio ¿eh? de conocimientos, un intercambio cultural que eh, vaya... ¿Eh? Si algo ha tenido malo, seguro que lo habrá tenido malo, compensa, en mi opinión, con creces lo que eh, se pueda cuestionar y criticar. Por eso, a mí me parece eh, razonable ¿no? ¿Eh? ir a, eh, en contra de esos discursos negativos. ¿Eh? Creo que no es bueno. Ciertamente, como os decía la semana pasada, es verdad, ¿eh? si hay efecto de la pandemia, efecto de las cuestionamientos ¿eh? hacia la globalización. Y a eso le sumamos la eh, irrupción de estas tecnologías tan disruptivas que están impactando tan seriamente en nuestros entornos empresariales, económicos y sociales. Bueno, pues se da cierto, como veis ahí, tsunami, cierto eh, impacto que eh, debemos de tener en cuenta y debemos de analizar, sobre todo cuando hablamos de esa era el sol. Eh, yo creo que la incertidumbre eh, eh, rodea nuestras vidas siempre, que la incertidumbre es algo absolutamente inherente al ser humano. Eh, está en nuestra vida y va a seguir estando. Y mm, no tenemos que tenerle miedo a la incertidumbre certidumbre también nos genera eh, pues un desafío, ¿verdad?, para que seamos más innovadores, más creativos y, sobre todo, lo que a mí me parece más relevante, para que eh, estemos abiertos al cambio, para que estemos predispuestos al cambio y a eh, estar predispuestos a afrontar el futuro como venga, ¿eh? como venga y con optimismo y con alegría. Creo que eh, lo contrario sería hacernos un flaco favor. Por lo tanto, este es el primer mensaje que yo eh, os quiero lanzar hoy. Eh, desde el punto de vista eh, de la empresa, desde el punto de vista del liderazgo, hay que estar abiertos al cambio y hay que entender que lo eh, insospechado, lo que no está escrito, lo que no está definido, lo que pueda venir, vendrá, y eso es una parte inherente a nuestra vida. Eh, por lo tanto, tengámoslo eh, como dos aspectos a, eh, bueno, pues a valorar eh, de cara a lo que hablaremos a partir de ahora. Hay una serie de factores externos que impactan, como os decía, eh, que impactan de una forma, creo que son los cinco más relevantes que, que yo identifico, como os decía, el impacto tecnológico digital en el mundo de las empresas, las redes sociales, la velocidad, la hiperconexión y, bueno, pues que todo esto va a hacer que eh, los modelos de negocio tal cual los hemos conocido hasta ahora, eh, cambien y sean modificados. La movilidad, la globalización de personas, de capitales, el talento, esa guerra del talento a las que, hacía, a las que os hacía referencia en la sesión anterior, eh, el talento que viene, que se va, diversidad multicultural, eh, religiosa, de todo tipo a la que nos tenemos que acostumbrar. Y por supuesto dentro de ese gran bloque, cuando hablamos de la diversidad, la diversidad generacional también. Generalmente se habla de la diversidad de género, que es la más sencilla de trabajar, pero hay muchas otras diversidades a las que debemos de prestarle atención. Los valores y la forma de trabajar de vosotros, de los más jóvenes, con una población cada vez más envejecida, sobre todo en Europa, eh, a la que le cuesta, ¿verdad?, y cada vez más adaptarse a este mundo de transformación digital en el que nos estamos moviendo, eh, cómo están cambiando los mercados de trabajo, esto lo veremos en la próxima sesión y última, eh, cómo las reglas están cambiando y la aceleración. La aceleración yo creo que es un aspecto al que eh, cada vez nos cuesta más adaptarnos y tenemos que hacer un esfuerzo enorme de ser capaces de eh, vivir con la velocidad como un otro aspecto inherente en nuestra vida. Todo esto hace que eh, bueno, pues la, la generación de procesos que generan incertidumbre estén en nuestra eh, vida y en nuestro entorno. Las nuevas formas de trabajo, nuevos profesionales, nuevos valores, eh, el talento cada vez es menos fiel, menos comprometido. Eh, esto está generando en el mundo de las empresas y especialmente en recursos humanos un, una revolución. ¿Eh? lo estamos empezando a notar ahora el mercado de trabajo está cambiando a una velocidad enorme y cada vez nos cuesta más ¿Eh? ya no solamente identificar talento, sino retenerlo, ¿Eh? la retención se está convirtiendo en un problema muy serio y finalmente como factor externo que creo que impacta seriamente es la aparición de nuevos valores sociales que impactan en las empresas Los recursos humanos estamos empezando bueno, no, no ahora, no pero sí es cierto que ahora se le da mucha más relevancia a eh, tener en cuenta todos los aspectos que tienen que ver con la felicidad en el trabajo, con la autorrealización, la flexibilidad, ¿eh? que, aunque parezca que no, ha venido para quedarse, no solo el teletrabajo, sino eh, los modelos de flexibilidad basados en eh, la confianza y en el compromiso. Eh, creo que todo esto. ¿Vale? Está haciendo que eh, tengamos que tener en cuenta todos estos factores a la hora de valorar cómo están cambiando las competencias y cómo se está reenfocando el Y desde el punto de vista competencial, eh, el otro día ya eh, pues, eh, intentaba ¿no? eh, indicar algunos de los cambios que eh, para mí son más relevantes. Es verdad que estamos empezando a entrar en un mundo dominado por las máquinas, por los algoritmos, ¿verdad? Y que eh, ese perfil STEM al que tanta referencia hacemos en, en el mundo de recursos humanos, de los recursos humanos, es absolutamente necesario en las empresas. Las, las competencias técnicas, las hard skills eh, técnicas específicas para el mundo digital son absolutamente necesarias y nos estamos pegando todos los días por estos perfiles. Pero todos los que nos dedicamos a recursos humanos, todos, somos plenamente conscientes de la importancia que está tomando todo eh, lo que tiene que ver con las competencias eh, conductuales, ¿verdad? las competencias que trae la persona, las llamadas soft skills, habilidades blandas. Esto eh, está empezando a ser eh, muy relevante, muy, muy relevante, valorándose, si me apuráis, más eh, que muchas competencias técnicas en, eh, para determinados perfiles que buscamos. Eh, por citar algunas, que a mí me parece que son las que empiezan a tomar muchísima relevancia. Eh, la flexibilidad, la adaptación al cambio, la capacidad eh, de eh, ser capaces, ¿eh? como os decía antes, ¿no? de, de adaptarnos a todos los cambios que este desorden, esta incertidumbre pueda traer. Por supuesto, las competencias digitales, ahora os mostraré un, un gráfico de, de ellas, siendo comunicadores, comunicadores sociales, tanto internos como externos, ¿eh? ¿qué deciros de la resiliencia? qué deciros de esta competencia que después de la pandemia se ha convertido, en mi opinión, en una de las competencias conductuales más relevantes y más importantes. Poder eh, venirnos arriba ante la adversidad, no hundirnos eh, y ser capaces de sobreponernos ante situaciones complejas, situaciones difíciles. La inteligencia emocional, la empatía, eh, hablaremos bastante de ello. Eh, social Networker, que está muy relacionado con la competencia de comunicador, de comunicador social. Aprender y desaprender. Eh, si me apuráis, para mí es más importante aprender a desaprender. Es decir, que seamos conscientes que a la velocidad a la que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir, a vivir el cambio... La mayoría de las veces va a ser más importante eh, quitarnos de la cabeza que, eh, bueno, yo esto siempre lo he hecho así, es que esto lo hemos hecho de esta manera, a mí me ha ido bien haciendo las cosas así. Es decir, vamos a tener que eh, eh, fomentar al máximo nuestra capacidad de desaprender, de quitarnos cómo hemos hecho las cosas hasta ahora para poder aprender de nuevo hacer cosas nuevas, cosa que me parece muy importante. Y, por supuesto, la ética. La ética no es una competencia, es un valor, un gran valor que debe de imbuir a todo lo demás. ¿Y qué competencias necesitamos potenciar en este mundo eh, virtual o de transformación digital en el que estamos? Aquí lo más importante es que eh, seamos conscientes de que eh, no solo se necesita tener esas competencias técnicas digitales eh, que posibilitan o habilitan para hacer desarrollos tecnológicos de cualquier tipo. Eh, eso es una parte. El ingeniero de datos, el científico eh, de datos... Eh, todos los diseñadores tienen que tener esas competencias, por supuesto, pero el resto ¿Eh? y ahora haré referencia a, aquella, a aquel concepto del wise worker del que os hablé la semana pasada, el resto tenemos que adquirir ¿eh? Eh, una serie de valores, actitudes, normativa y comprensión ética de cómo funcionan los algoritmos, tanto el diseñador como los que vamos a ser usuarios de los algoritmos. ¿Para qué? Para poder sacarles con la mayor seguridad todo el máximo partido. Es decir, mmm, se hace necesario y se va a hacer cada vez más necesario que usemos eh, de forma responsable los datos eh, mediante el uso de eh, la algoritmia que nos van a poner a nuestro servicio. Por lo tanto, empieza a ser muy importante que eh, tanto las los técnicos eh, o los que van a tener que trabajar desde el punto de vista del desarrollo como el resto, seamos conscientes de la importancia de poder tener la certeza de que estamos trabajando con unos datos robustos desde el punto de vista ético. Veis aquí, os hacía referencia antes, no me voy a dedicar mucho tiempo a, a verlo, es la fuente de, de, de Julián Marquina, eh, competencias digitales. Eh, competencias digitales muchas son las de siempre. Por supuesto, la visión estratégica. Lo que pasa que hay que relacionarla con el contexto digital en el que eh, nos movamos. La gestión de la información siempre ha sido importante. Ahora hay que hacerlo dentro de ese contexto digital. Eh, la comunicación, el trabajo en red, siempre ha sido importante. El trabajo eh, distribuido, verdad, deslocalizado. Lo que pasa que ahora tenemos que fomentar esas habilidades, esas competencias para poder trabajar de forma deslocalizada utilizando los medios eh, que las tecnologías nos facilitan. Hemos avanzado mucho con la pandemia, pero queda muchísimo por hacer. El aprendizaje continuo y, insisto, desaprender. El conocimiento digital, por supuesto. La orientación al cliente ha existido siempre, siempre. Lo que pasa es que ahora nos tenemos que adaptar a una tipología de cliente diferente, que se mueve en contextos digitales y que cada vez se va a mover más en unos contextos digitales o unos entornos digitales que cambian la forma en la que nos podemos y nos vamos a relacionar con ellos. Y el liderazgo, del que hablaremos bastante eh, a continuación. ¿Qué necesitamos potenciar? Pues lo que os decía, ya Necesitamos potenciar esa eh, visión de convertirnos en el wise work, que seamos capaces de comunicar de forma, perdón, de forma sencilla los conceptos complejos que la algoritmia nos eh, eh, proporcione, que seamos capaces de hacerlo además eh, sin dramatismos, que seamos capaces en nuestras profesiones, las que tengamos, que seamos capaces de entenderlo y de hacerlo fácil para los demás, de hacerlo comprensible para los demás, siempre desde la empatía y siempre desde la eh, inteligencia emocional, entendiendo al otro y dándonos cuenta de que el otro igual necesita de una comprensión diferente. Esto es muy importante, es muy importante que vayamos incorporando a nuestro expertise este tipo de competencias, que nos vayamos haciendo cada vez más digitales desde este punto de vista. No hace falta y no va a hacer falta que diseñemos algoritmos. No, para eso van a estar los diseñadores de los algoritmos, pero sí que vamos a tener que comprenderlos, explicarlos y hacerlos sencillos. Eso lo tenemos que incorporar a nuestras profesiones, sea la que sea. ¿Y qué competencias, en mi opinión, y siendo muy respetuoso, debemos eliminar o debemos de dejar de eh, tener como eh, máximas en nuestro día a día? Por supuesto, dirigir procesos burocráticos, ir al micromanager. Esto ya no nos va a aportar nada. Eh, tenemos que dejar de eh, vivir con el control y con la supervisión. Eh, y pasar a modelos, como decía antes, basados en la confianza y el compromiso, empoderando a eh, los empleados que tengamos en nuestras organizaciones. Hemos de valorar mucho más eh, las competencias que el conocimiento. El conocimiento se va a quedar muy obsoleto. Vamos a tener que migrar y que plantearnos permanentemente que los conocimientos van a ir cambiando a la misma velocidad que cambian estas tecnologías y que cambian nuestro mundo. Eh, tenemos que darle valor a la, a la fidelidad, aunque es cada vez más compleja y más difícil. Hacedme caso, se está convirtiendo en un problema en las organizaciones y evidentemente tenemos que dejar de plantearnos que la antigüedad eh, es un plus. El autoritarismo, ¿qué queréis que os diga? No existe o no debería de existir un modelo de liderazgo basado en el autoritarismo. Hoy por hoy no es algo que se deba de contemplar. Y finalmente, y siendo muy respetuoso con mis compañeros de las áreas de relaciones laborales en las direcciones de recursos humanos, eh, evitemos, evitemos eh, las políticas mm, rígidas y drásticas. Eh, en recursos humanos somos muy dados ¿verdad? a tener políticas para eh, un 3%, un 4% de los empleados que no cumplen. Y eh, hacemos unas políticas que impactan a ese 97% que está cumpliendo y sobre todo a ese 40% que está cumpliendo mmm, por encima de lo esperado y por encima de lo que eh, eh, sería un cumplimiento medio. Eh, hagámoslo al revés. Hagamos políticas flexibles, amplias, orientadas a ese compromiso y esa confianza que tenemos en nuestros empleados, empoderándoles y eh, pongamos solución para ese 3% que no está cumpliendo. Démosles la vuelta. Me parece que es muy relevante. Y si del marketing hemos aprendido que hay que poner al cliente en el centro, si hemos aprendido además, esto es estratégico, y que da un enfoque totalmente diferente a cómo se entiende la relación con el cliente, hombre, ¿cómo no hacemos lo mismo? En el mundo de los recursos humanos y en el mundo de las empresas. Pongamos a las personas en el centro de la organización. Fijaos, yo me dedico a los recursos humanos. Eh, mis clientes son los empleados de mi organización. Si mañana no hay empleados y lo que hay son algoritmos y máquinas, eh, mi función deja de tenerse. Yo tengo que preocuparme de las personas, yo tengo que poner a las personas en el centro de la organización y conseguir que esto esté dentro de la agenda estratégica de mi empresa. Esto es clave, esto es básico y es fundamental. No podemos hoy por hoy hacer políticas sin tener a los empleados, a las personas en el centro de la organización. Y me gusta traer aquí a, a John Cotter. Eh, me parece que es muy relevante citarle hoy y citarle cuando hablamos de, eh, vamos a hablar y vamos a tratar qué tipo de liderazgo necesitamos. Y es verdad. Lo que él manifestó en aquel momento cuando dijo que no se podían dirigir organizaciones del siglo XXI verdad, con estructuras organizativas del siglo XX y con estilos de liderazgo del XIX. Es absolutamente verdad. Porque no sé vosotros, pero ¿veis un liderazgo diferenciador, ilusionante, eh, que nos haga sentirnos... Mm, eh, ¿Somos capaces de seguir a eh, ese líder que nos inspira y que nos emociona? Eh, yo no. Yo no lo veo. Los políticos, ¿verdad?, tan condicionados por el, el cortoplacismo, ¿eh? vinculado a esos cuatro años como máximo que tienen por eh, el mandato electoral que le damos a los ciudadanos, pues eh, están absolutamente eh, centrados en... En esos cuatro años, en esos cuatro años y en lo que venga después, si vuelven a ganar las elecciones. Y los CEOs, los líderes de las empresas, de las grandes organizaciones, eh, salvando las distancias, también están muy condicionados por el presupuesto a un año, por los resultados a final de año, como no puede ser de otra manera. Pero ese condicionamiento eh, les hace que muchas veces pierdan el referente a lo que John Cotter dice a ese liderazgo que eh, debería de diferenciar. Eh, quizás estamos en un momento en el que eh, necesitamos un liderazgo que vaya mucho más allá de maximizar el beneficio y obtener los mejores resultados y pensar más en un país, pensar más en la empresa, en los empleados de la empresa, desde el punto de vista de mantener el empleo, ¿verdad? De dar confianza en ese mantenimiento del empleo y de las familias que viven en esa organización, dar esperanza y que eso pueda ir en contra de unos menores beneficios. Quizás es el momento que de, de necesitamos, ¿verdad? De un propósito, ¿eh? de, de líderes ¿eh? que nos den esperanza. No sé si eh, soy capaz de transmitir eh, ese principio que me parece tan importante. Porque aquí el papel del líder es eh, fundamental. Eh, yo creo que ahora mismo, eh, saliendo de una eh, situación como la que ha provocado la, la pandemia, verdad eh, se hace necesaria una recuperación emocional de todas las personas que forman parte de la organización y para eso es necesario ¿eh? el papel del líder, del líder que es capaz de generar emoción y de generar confianza, confianza y de ser un, eh, cómo os diría, un transmisor de, de, de ilusión, ilusión hacia el futuro, un líder que sea capaz de, eh, ante la pregunta vamos a perder el trabajo con la digitalización que con los pies en el suelo sea un transmisor de eh, seguridad y de sin mentir, siendo honesto pueda decir vamos a hacer todo lo posible para que no se pierdan puestos de trabajo vamos a hacer todo lo posible para que eh, repartir, repartir esperanza creo que es algo que eh, anhelamos desde el punto de vista del liderazgo. Y ese papel del líder debe de ir centrado en fomentar la empatía, en escuchar, en apoyar, en respaldar y en hacer crecer. Ocuparnos de las personas. Tenemos que ocuparnos de las personas. Y creedme, esto es muy difícil de eh, trasladarlo en un curso. Esto, esto te tienes que concienciar te tienes que dar cuenta de la importancia que tiene eh, tu función y tu papel como líder, como líder de una organización. Y aquí, sinceramente, me da igual que seas el CEO, que seas el director de un área determinada o que, sean, o que seas un middle manager. Hay que ser humildes, no lo sabes todo y no pasa nada por no saberlo todo. Mm, mm, de verdad. Muchas veces eh, no nos damos cuenta de que tú estás para otras cosas mucho más importante que para saberlo todo y tener respuestas ante todo lo que te preguntan. Eso es micromanagement. Para eso tienes gente en tu organización. Eh, hay que tener la humildad para reconocer que en este mundo tan incierto y tan complejo en el que estamos, no se puede controlar todo. Y esa humildad, además, hay que hacerla siendo tolerantes. La tolerancia es otra, otro gran papel que debe de tener el líder, eh, independientemente del puesto que ocupes en la organización en la que estés. Por lo tanto, tenemos que liderar la digitalización y la incertidumbre, como os decía en la introducción, forma parte de la condición humana, forma parte de los sistemas complejos en los que se mueven las empresas dentro de los mercados y evoluciones. Absolutamente impredecible. Podemos hacer planes, pero es muy difícil. Nadie, nadie está preparado para lo que va a venir. No estamos preparados para afrontar una transformación digital de la envergadura y del impacto que va a tener para el empleo. No estamos preparados y tenemos que ser conscientes de ello con humildad y poder afrontarlo según vaya viniendo. Siempre con los pies en el suelo y siendo conscientes de que no estamos preparados para ello. En la economía del siglo en el que estamos ya, bien entrado, no va a haber generación de valor sin digitalización. Seamos conscientes de ello y lo tenemos que liderar. Cada vez las relaciones personales y profesionales son, se desarrollan ¿no? y son de una manera diferente, más atemporales mucho más virtuales. Fijaos este ejemplo, ¿no? Estamos teniendo un webinar, no sé cuántos estáis, eh, muchos en la otra punta de, de, del globo, ¿verdad? Y estamos aquí y estamos interactuando. Esta gestión del cambio es absolutamente inviable sin eh, una transformación digital cultural. Y yo soy de los que piensan que o ponemos el foco en las personas, o no vamos a liderar ese proceso de cambio y de transformación en las organizaciones en las que estemos. Por lo tanto, yo que recomendaría, pues eh, que fomentemos entre todos, líderes, empleados, managers, la posibilidad de trabajar, liderar proyectos fuera de nuestros entornos de confort, fuera de nuestras áreas de responsabilidad, eh, que interactuemos al máximo en otros ecosistemas organizativos que nos posibiliten que a lo mejor en otros sitios las cosas se hacen de otras maneras y se enfocan de otra manera. Todo lo que nos pueda aportar un ecosistema diferente al nuestro va a ser riquísimo. Hay que fomentar la colaboración, la interacción y por supuesto el consenso entre unos y otros. Tenemos que liderar y saber movernos en los entornos sociales inciertos en los que nos estamos moviendo, adaptarnos digitalmente, controlar emocionalmente mucho más ¿eh? nuestras propias emociones, no dejar de formarnos, la flexibilidad entra en nuestra vida y tenemos que abrirnos a la flexibilidad como responsables de equipos también. Creo que la diversidad lo único que nos va a traer van a ser ventajas. Cuanto más diversos seamos, mejor. Aprendamos ¿eh? y no olvidemos este factor de desaprender. Seamos más resilientes. Cada vez vamos a necesitar ser más resilientes. Y el propósito, el ejemplo y la ética para mí son fundamentales. Porque podemos seguir liderando, como en los años de la expansión, desde el 2008 hasta el 2020. Eh, yo creo que el propósito, liderar con esperanza, líderes a los que, como decía antes, eh, los miremos con admiración, ya sea el CEO de tu organización, que te, que te inspira, ¿verdad?, que, que, te, que te habla con confianza, que te habla con esperanza. Eh, creo que ese es el propósito ¿eh? al que debería aspirar un buen líder hoy, a ser un repartidor de esperanza, que la necesitamos todos. Ojalá hubiéramos también líderes en el mundo político que eh, fueran repartidores de esperanza, ¿verdad? Eh, y lo digo de, con los pies en el suelo. Por favor, no vayáis a pensar que Jesús eh, ha perdido la cabeza. No, eh, Yo creo que hay muy pocos líderes hoy eh, eh, en el mundo empresarial, también en el político, por supuesto, que eh, generen esto a lo que yo estoy apelando, un propósito, un propósito al que seguir. Eh, que nos digan que no están preparados para lo que viene, pero que nos den esperanzas y que nos digan que todos juntos vamos a ser fuertes para eh, superarlo, para poder vivir eh, el futuro ¿eh? y para afrontarlo. Eh, y con optimismo, porque nadie sigue a un pesimista, porque el pesimismo lo que provoca es paranoia, porque el pesimismo lo que nos hace es que nos echemos atrás, porque el pesimismo hace que digamos, oye, hay que hacerlo de esta manera que es como yo lo digo, porque... Mmm, tengo el instinto de supervivencia, de que o se hace así o mal, vamos. Hay que liderar desde el optimismo, abiertos a una visión basada en el optimismo y, como decía, en la esperanza. Son factores para mí críticos desde el punto de vista del liderazgo. Y esto, liderar con ética, siendo honestos, equitativos. No hay liderazgo sin ética. Y hoy, más que nunca, una mala persona nunca llega a ser un líder. Ni un buen líder, un líder. Eh, una mala persona será un jefe, será cualquier otra cosa, pero no es un líder. El liderazgo ético en el mundo de la transformación digital es clave. No vale todo. No podemos vivir con unos datos que crean sesgos, como veremos en la próxima webinar. No podemos trabajar con unos datos que no son lo suficientemente éticos, aunque nos puedan venir fenomenal, porque nos van a generar más ingresos. Hay que ser éticos, hay que trabajar siendo buenas personas. Dejadme. Nada, un decálogo rápido, rápido. Quizás soy un poco arrogante por. Eh, eh, atreverme a, a daros un decálogo de eh, los temas que tenemos que eh, poner el foco ¿no? Eh, no deberemos utilizar el control como mecanismo de gestión eh, una cultura de cambio en este proceso en el que estamos viviendo ¿verdad? necesita espacios de confianza confianza y compromiso la fiscalización lo que hace es reprimir la capacidad creativa e innovación, no utilicemos el control eh, muchas veces ¿verdad? somos endogámicos eh, hablamos con iguales, eh, los managers con los managers, los eh, ingenieros con ingenieros nos sentimos más cómodos ¿verdad? en nuestros entornos rompamos esas barreras empecemos a ser mucho más diversos también nosotros y hablemos desde el punto de vista de la relación, ¿verdad?, con cualquiera, nos va a dar riqueza, nos va a aportar mucha frescura. Yo soy de los que piensan que solo se equivoca el que trabaja, y para mí un error, hoy por hoy, es una parte importantísima de esa ecuación del cambio y de la transformación a la que nos tenemos que dirigir. Sin errores no hay aprendizaje. Por lo tanto, seamos conscientes de la importancia que tiene equivocarnos desde el punto de vista de lo que podemos aprender. Para mí, eh, hay que cuestionar. Yo quiero a gente en mi equipo que eh, me cuestione, que cuestione procesos, políticas, siempre desde el respeto, siempre desde una visión constructiva. Pero la obediencia ciega aporta muy poco hoy por hoy. Preguntémonos cosas. Hagamos lo que ha hecho la filosofía siempre, preguntarnos por qué. Esto es fundamental. Antes hacía referencia a este punto. Hablemos más, aportemos conversaciones de valor. Hagamos que, y fomentemos además, que se produzcan en nuestras organizaciones. Hagamos que las interacciones aumenten. Esto nos va a diferenciar de las máquinas, de los robots y de los algoritmos. Hablar, entendernos, ser empáticos. Me encanta esta. ¿eh? Muchas veces tenemos la adicción a tener razón. Eh, incorporemos nuevos enfoques, eh, nuevas visiones. En este ecosistema digital necesitamos estar abiertos a visiones que pueden ser totalmente diferentes a las que tenemos en nuestra eh, cabeza. ¿eh? ¿Quieres tener razón? ¿Eh? aún sabiendo que no la tienes y lo sabes. La honestidad radical, muy relacionada con lo que veíamos anteriormente, ¿eh? la crítica, tenemos como, como responsables, como líderes, tenemos que criticar la falta de crítica. Qué maravilla un líder, un CEO que diga, por favor, critícame esto, dime, por favor, cómo lo ves. Eh, Decir la verdad sin edu edulcorar la realidad hoy por hoy es vital. Hoy por hoy esto es vital. Siempre ha sido importante, no lo hemos fomentado. Hoy por hoy es fundamental. Y sobre todo en los colectivos de gente joven que se incorpora a las organizaciones. Y, y por favor, no tengamos miedo a decir no lo sé y a preguntar, porque un manager no es la Wikipedia. Un manager no lo puede saber todo. Un manager, si es el que tiene las respuestas, es que está continuamente en el micromanagement. Y, hombre, no estigmaticemos al que es diferente, que está muy relacionado con la última. Eh, cambiar implica también ser original y muchas veces implica ser diferente. Y aquí apelo a que seamos diversos a que le demos la importancia y la relevancia que tiene la diversidad. La diversidad es una cuestión de actitud. Las habilidades diferentes pueden ser nuestra fuerza, sin duda, y nos pueden ayudar en una sociedad en la que ahora mismo convivimos cuatro generaciones, donde hay un mosaico enorme de culturas de, eh, con estos flujos que hemos vivido gracias a la conversa, a la, a la globalización, perdonad, eh, un aspecto importantísimo que puede contrarrestar la complejidad es la diversidad. Y esto no es solo de recursos humanos. Esto no es algo que un gestor, que la gestión, la dirección de recursos humanos tenga que fomentar. Esto es responsabilidad de todos. Tenemos todos que convertirnos en agente de diversidad, optimizándola al máximo. Y termino. que Ya me he pasado como siempre. La incertidumbre va a seguir estando en nuestra vida. Aprendamos a vivir con ella. Creo que eh, eh, ha quedado claro ¿eh? que no necesitamos ser diseñadores de algoritmos, ¿verdad? No necesitamos ser ni convertirnos en, en ingenieros de datos o en científicos de datos, matemáticos, ingenieros matemáticos. ¿no? Nos tenemos que convertir en West workers, todos. Y que no podemos liderar con los estilos que hemos utilizado hasta ahora, que tenemos que eh, fomentar al máximo y ser humildes, empáticos, tolerantes y convertirnos en repartidores de esperanza, que hace muchísima falta desde, el, desde, desde la realidad. ¿eh? Eh, creo que tenemos que llevar todos estos mensajes a nuestras empresas, a nuestras organizaciones, sobre todo los, vosotros, los más jóvenes, ¿eh? Hace falta un liderazgo real, pegado a la realidad, pero orientado al propósito, que sea esperanzador, optimista y ético. La competencia para mí, o las capacidades o la capacidad más importante de un líder en este entorno, es ser buena persona. Que tengas claro que no vale todo, que tengas claro que mm, lo importante es ser ético. No hay liderazgo sin ética. ¿Qué os digo? Tenéis que enamorar a vuestros equipos. Tenéis que conseguir que os vean de verdad, que os vean como los líderes que podéis ser para eh, vivir este mundo de la transformación digital en el que estamos y con todos los impactos externos que estamos viviendo. Eh, me he pasado un poquito, cinco minutos. Muchísimas gracias y seguimos en la sesión del miércoles y estoy dispuesto a los comentarios que queráis hacer. Muchísimas gracias. Jesús, buenas tardes. Soy Juan. Hola Juan, buenas tardes. Uh, eh, bueno, mucho que aprender y mucho que reflexionar. ¿eh? Nos, has puesto aquí tareas, ¿eh? Nos has puesto aquí tareas. Muchísimas gracias Juan. Mira, sin robarte mucho más tiempo, eh, no sé si tienes ocasión de ver las preguntas y si no, te, te las digo yo. Eh, mira, eh, hasta, Daniel nos pregunta, dice, ¿hasta dónde llegará la ética de la robótica? Espera, un momento que se me ha movido esto. Un segundo. ¿Hasta dónde llegará la ética de la robótica e inteligencia artificial? ¿Veremos un posible Terminator, algo que se salga del control humano? <risa> <risa> bueno, eh, a ver... Esto lo trabajaremos un poco en la sesión última, en la del miércoles que viene. Yo quiero ser optimista y quiero pensar que eh, nosotros vamos a eh, seguir poniendo el control ético sobre las cosas. Creo que se está trabajando muchísimo. Creo que Europa se está convirtiendo en un referente a nivel mundial, a nivel global, eh, con todas las normativas y con toda la legislación que está sacando a propósito de este aspecto ¿no? de, de aplicar ¿eh? de la ética al mundo de la algoritmia. Eh, ah, si me pongo un poco romántico, eh, y también por transmitir un mensaje de esperanza, que creo que es muy necesario también con esta visión, yo os voy a decir una cosa. Eh, nos tenemos que diferenciar de los robots y de los algoritmos, claro que sí, pero un algoritmo, un robot, no se va a emocionar con una puesta de sol. Un algoritmo o un robot no se va a emocionar con una mirada profunda que te haga alguien, o con una sinfonía, con la novena sinfonía de Beethoven. Y creo que estos aspectos humanos, y muchos de los que hemos visto en esta sesión, ¿eh? aspectos basados en la ética, el liderazgo con esperanza, el propósito, mmm, no lo va a diseñar un matemático para que haya un algoritmo que se emocione con una mirada profunda o con una puesta de sol. Quizás me he puesto demasiado romántico, pero es para lanzar un mensaje de esperanza. Juan. Pues mira, tienes aquí una pregunta que me parece muy interesante. Eh, dice, ¿cómo le haría usted para proponer un cambio digital a una persona mayor y renuenta el cambio? O, o como usted sabe, en ocasiones las personas mayores piensan que el cambio no, no es bueno ¿no? para ellos. ¿no? Eh, un poco aquí como cómo llevar ¿no? a, a, a estas personas que cambien, porque está claro que cuanto más mayores somos, más nos cuesta cambiar, ¿no? Sin duda, sin duda, pero eh, aquí lo que, lo que hay que hacer es también ser wise worker nosotros, como personas, ya no como eh, profesionalmente hablando, ¿eh? ¿verdad? Fijaos, eh, uno de los conceptos importantes que tiene ese, esa idea del wise worker es eh, transmitir lo que la algoritmia, lo que los conocimientos que vienen de, de ahí, eh, vienen de forma, esto es muy complejo, ¿no? De todo lo que hay por detrás, la complejidad del dato, la complejidad de la digitalización, etcétera, transmitirla desdramatizar, Eso es lo que tenemos que hacer con las personas mayores, que algunos nos sorprenderían, ¿eh? algunos están hiper eh, predispuestos a adoptar estas tecnologías. Lo que tenemos que hacer es transmitirles desde la facilidad, transmitirles mmm, y enseñarles, ayudarles, eh, apoyarles en este cambio y en esta transformación que tienen ellos que dar desde la... Eh, oye, esto parece complejo, esto parece difícil, esto parece tal, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Eh, hay que hacerles ver que ellos pueden igual que cualquier otro, que no es una cuestión de jóvenes solamente. No sé si respondo a la, a la pregunta. Sí, yo, yo creo que sí. Muchas gracias, Jesús. Una penúltima penúltima, me parece muy importante. Dice, ¿como empleado es recomendable sugerir a nuestro jefe que no está siendo un buen líder? ¿Es ético reportar a Recursos Humanos la falta de liderazgo de un jefe? Fíjate... Fíjate, eh, yo a mis alumnos de, de grado, vosotros ya estáis en otro nivel, ya estáis en, en, en un máster, eh, la mayoría habéis empezado en el mundo ya del trabajo, a mis alumnos siempre les digo eh, por qué se va la gente de las empresas. Eh, las encuestas, los, los análisis dicen que la gente se va eh, por el jefe, fundamentalmente. Y los jefes dicen que se van por dinero. A ver, ante un manager que está actuando con un modelo de liderazgo no adecuado, por decirlo de forma suave, yo creo que eh, hoy por hoy solo hay una opción y es dejarle. Te tienes que ir de ese manager porque te va a hacer la vida imposible. Porque te va a hacer que eh, te conviertas en un zombie worker, que te conviertas en alguien que no quieres ser. Va a eh, hundir tu desarrollo. Va a hacerte que, eh, bueno, pues que no tengas visibilidad en la organización. Puedes ir a recursos humanos. Claro que sí, esa es nuestra función también, que te busquen otros sitios si y la empresa es grande, que te den opciones. Pero mi recomendación es dejar y abandonar a ese manager que está utilizando un estilo de liderazgo no adecuado. El estilo de liderazgo hoy, y sobre todo con gente eh, joven, debe de ser muy diferente al que hemos vivido en el pasado. potencia era la penúltima. No, no, eh, me gusta aquí desde Guinea Ecuatorial, eh, para que veas hasta dónde llegamos... Eh. Dice, pregunta: eh, Me gustaría saber cómo los seres humanos lograrán conseguir, en un segundito, el espacio importante al lado de los robots y los algoritmos. ¿no? Eh, muchos, muchos trabajan desde casa, eh, se deben revisar nuevas normas de trabajo ético o ser más flexibles. ¿no? Bueno, es más una pregunta un poquito retórica. Pero... Una reflexión. Una reflexión ¿no? sí, correcto. Y muy interesante, sí. muy, muy interesante. interesante sí. Muy interesante. Porque efectivamente vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Uh -huh. Siempre cuidamos de esa imagen, como os decía en la primera sesión, del de el robot humanoide sentado a nuestro lado, ¿eh? estilo Blade Runner. Vamos a convivir con los algoritmos, vamos a vivir eh, con otro entorno en el que efectivamente lo más importante va a ser. Que nos diferenciemos en lo que aportamos como personas, en ser empáticos, en ser éticos, en ser honestos y en vivir la emoción, porque eso no lo van a tener las máquinas. Y abusando de tu confianza, y esta sí que es la última, ¿verdad? <risa> ¿Cuáles son las estrategias que consideras que pueden ser que pueden utilizarse para empezar a fomentar estos cambios culturales en una organización donde se observa esa resistencia por parte de su personal, la apertura, la innovación, el trabajo en equipo? Bueno, pues aquí fundamentalmente eh, es eh, fomentar un cambio cultural. Todos sabéis que fomentar un cambio cultural en una organización, en una sociedad, ¿eh? pero vamos, nos centramos en una organización, es muy difícil, muy difícil. Acordaos de aquella máxima ¿no? de eh, la estrategia se la come la cultura, ¿verdad?, eh, para desayunar. ¿eh? Hay que eh, ser conscientes de que esto es complejo y difícil. A ver, lo más importante para mí... Es que esto entre en la agenda estratégica de la empresa. Fundamentalmente, sí, fundamental. Si, si no entra en la agenda estratégica de verdad de la empresa y se va a quedar en palabras, se va a quedar en… pues al final mmm, queda muy bien en las memorias, queda muy bien en, en lo que publicamos y en lo que sacamos, pero no. Tiene que entrar en la verdadera estrategia de la empresa. Y a partir de ahí, focalizar tus mensajes, focalizar tú, eh, sobre todo, eh, hacer ver que es verdad, que te lo crees, y hacer ver que hay que trabajar en esto porque es lo que necesitamos para sobrevivir. Mm. Si no entra en la agenda estratégica de verdad, pues tenemos un problema. Muy complicado, sí. Bueno, todos los comentarios, si podéis verlos ahí, muchas gracias por la sesión, excelente sesión, eh, todo, agradecimientos y grandes aportes desde Colombia, excelente, eh, muchas gracias por la ponencia, absolutamente todo. Y después los que han preguntado que dónde pueden ver las sesiones y la anterior también, ahí han puesto también ese, ese enlace de YouTube, eh, lo mantenemos durante unos minutos para que lo podéis copiar y, y todos muy agradecidos del Salvador. Don Jesús Briones, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Y, y nos vemos, Dios, mediante el, el miércoles otra vez. Eso es, el miércoles eh, abordaremos la última sesión. Este Muchas año. gracias a todos eh, y gracias por vuestras palabras de felicitación. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, gracias a ti, Jesús. Vez. Un abrazo. Hasta luego. Gracias y gracias a todos, a todos eh, los que habéis intervenido. Muchas gracias. Adiós. Adiós.